Bien, gracias Carolina, gracias Yerian, Francis y los demás miembros del equipo Que nos permite llegar a ustedes Miren a propósito del tema este De la eh, El reconocimiento Y la cuasi impunidad De la De la violación Que pudiera producirse con, con una esposa Aunque bueno ya eso se cambió Pero a producto de esto yo me, me he puesto a reflexionar En el tema siguiente La mujer las mujeres, y sobre todo las mujeres latinoamericanas, han ido escalando posiciones importantes. Yo pienso que quizás ellas han sido un poco parca al momento de publicitar, al momento de, de pedir, al momento de exigir más posiciones, porque la verdad que la mujer ha tenido, cuando asume posiciones importantes, ha tenido un gran desempeño. Yo le voy a poner un ejemplo de Tammy Hochschul. Tammy Hochschul es piloto comercial, piloto comercial de la compañía norteamericana Southwest, vuelos, eh, vuelos locales en, entre estados y ciudades norteamericanas. El 17, de, el 17 de abril del año 2018, la piloto Hoshul despegó su nave de manera normal en la ciudad de Los Ángeles. Y unas 40 minutos después, se le incendió la turbina izquierda de la nave. Eso provocó que una hélice rota de la turbina chocara con el cristal de, la, de una de las ventanillas y se rompiera también, Wow. Y la depresurización de la cabina hizo que una pasajera sacara, se, le, se saliera por ahí casi medio cuerpo. Y eso, indudablemente, que fue un, una situación de pánico. Los demás pasajeros se, se, se lanzaron sobre ella para evitar de que fuera succionada ¿no? uh -huh. y muriera. Para no cansar el cuento, Tammy Hoshul logró, con su problema del, del, del, de la turbina eh, incendiada y botando humo, aterrizar de emergencia y no se le murió ni se, ni se hirió ningún pasajero, a excepción del susto que pasó la señora. Nada más. Ahora bien, ¿quién es esta mujer? Tammy Hoshur es veterana de la guerra de Afganistán. Es piloto de combate en un, en un Phantom, en un, en un avión de combate americano, norteamericano. Uh -huh. O sea, estamos hablando de una mujer de alto desempeño, alto desempeño. El presidente Trump la recibió en su despacho y le hizo un, un homenaje, ¿verdad?, un reconocimiento. Ahí está el video, miren el video donde ella arranca en su, en su avión, en su vuelo normal, ¿verdad?, te pega... Esa es la línea era Southwest. Y luego en el camino, eh, claro, eso se recrea a computadora porque no, no, no había... Esa es ella, esa está mi Hoshul. Si lo pueden poner en amplio, por favor. Sí. Así podemos verlo. Gracias. Fíjense, fíjense, eh, eh, fíjense en una cosa. Era un vuelo totalmente normal y, y no había ninguna dificultad en términos de... Pero se... Eh, se daña ese, ese, esa turbina explota y esa es la que provoca la ruptura, mírenla ahí se dañó y esa es la que una, una hélice, un pedazo de una hélice de esa turbina choca con una ventanilla y abre un hueco en la ventanilla y eso comienza a, a succionar una pasajera y, y, pero ella está enterada de todo ¿Cuándo lo... fue eso? en el 18, 2018 no. ella está enterada de todo lo que está pasando pero esa mujer Tienes realmente nervios de acero. Esa es una, una, eh, una, una, maravilla, una maravilla de piloto. Entonces, eh, yo recuerdo que cuando estuve en Europa, volé, mira, mira la recreación ahí a computadora de la pasajera, mira, wow. que se salió casi la mitad del cuerpo, ¿verdad? Mira. Suerte que los demás pasajeros la sostuvieron, evitaron que se succionara totalmente. Mira cómo se abalanza para evitar, mientras el avión caía, porque el, el avión dejó de planear. ¿Eh? Eso, eso es una situación sumamente tremenda, ¿sabe? Cuando usted va en un avión en esas condiciones, usted solamente... Está esperanzado en que su vida pende de un hilo y de las manos del piloto, de su destreza y sobre todo de sus nervios de acero. Luego ella escribió un libro que se llama a sí mismo, Nervios de acero. Eh, fue eh, después de, la, de haber sido recibida por el presidente Trump. En, en la, eh, cuando yo estuve en Europa, viajé en, en, de París a Madrid viajé en, en, en Iberia con una, una piloto y me pareció un, un vuelo magnífico eh, esa, esa piloto se llama Ana Álvarez Ferrara que eh, cubre la ruta París Madrid en, en horas de la en horas de la tarde en horas de la tarde o sea eh, Estamos hablando de que la mujer no tiene absolutamente nada que envidiarle a los hombres en términos de capacidad y destreza. Eh, lo único que la mujer tiene que hacer es más, yo creo que tiene un poquito más en el sentido de que una mujer puede ser esposa, madre, puede ser profesional y ejercer su profesión y cuando llega a su casa a convertirse. Ahí está el presidente Trump felicitando a la tripulación, incluyendo. Míralo, esa era la nave que ella pilotaba en el ejército nor norteamericano. La Leona. Estamos hablando de una gente que se... Mírala, esa es ella, Tammy Hotshull. Es increíble la historia de Tammy Hotshull. A mí me emociona muchísimo porque yo tengo tres mujeres. Y entonces, cada vez que yo veo a... A una mujer con una hazaña como esta pienso en mis hijas. Pero, pero una pregunta, eh, amado, la persona que, el, que estaba siendo succionada eh, se salvó. Sí, sí, sí, la lograron jalar. Pero fíjate tú, <coughs> miren qué datos más interesantes. que te sí, sí, adelante, adelante. Se salvó porque las personas del entorno rompieron el protocolo. Sí, sí, claro. Porque lo ideal en ese caso es sido que cada quien tuviera su, su cinturón y nadie se moviera. Sí, si se, si se quedan así ella se mueve. La, la, la gente de manera instintiva. Fue exacto. y lograron salvarla, exacto. porque todo lo que es el instinto natural sí, de sí, supervivencia. Así, así mismo es. Mientras ella controlaba el vuelo. Exacto. Y la solidaridad, claro, porque claro. ella como piloto no podía abandonar su posición para ella resolver lo que estaba pasando en la cabina. Ella decía, bueno, yo prefiero en, en caso de perder un pasajero y no perderlo a todos. Sí. Mira, yo pienso que recientemente la. Recientemente pasó algo en Texas, creo que eh, a minutos. De salir del aeropuerto, eh, se precipitó a tierra el vuelo de, con 21 personas y todos sobrevivieron. Sí. Recientemente, esta semana, a inicio de semana. Se ha, se ha habido varios casos. El caso de Zully, es famoso. El caso de Ah Zully, bueno que, que aterrizó en el Hobson. En el, el, el Hobson. Hobson sí. Y sí, aterrizó en el Hobson. Eh, decía el investigador jefe de esa comisión que investigó ese accidente, decía es la primera vez que en mis años de investigador de este tipo de accidentes, estoy hablando con el piloto. <risa> ¿Entendiste? Sí. Normalmente <risa> <Además risa> después del desastre. Exactamente. Y es la primera vez que hablo con el piloto. O sea que estamos <risa> hablando de gente que ha hecho cosas que son admirables y respetables. Yo quiero, yo quiero con esto, ¿verdad? Hacer un, un pequeño homenaje a la mujer, a la mujer en términos generales, porque la verdad que... Son increíbles. Son increíbles. Sí. Dice Chamo que sin ella no somos Así nada. Mujer. Mujer. De lo menos que son no la, madre, son la madre de la mitad de, Son la madre de la mitad del mundo y esposa sí, de la. Pero otra. también, si el hombre no aportara no su parte, no podría. No, no, no, no estamos, de acuerdo, estamos de acuerdo. Lo que quiero decir es que ella por sí sola tiene en condiciones. Mucha gente cree que no. Y, y, y ese señor, que es diputado de la República, cree que no. Se Entonces, lo pone un loco. <ríe>